En este video tutorial les vamos a explicar cómo activar la edición cuando nos han asignado el rol con permiso de edición en un aula virtual. Para ello, en la parte superior derecha, activamos el botón de edición. Una vez que lo habilitamos, en el aula virtual aparece una serie de herramientas que nos permiten editar tanto para configurar como para actualizar. Veamos cada una de estas herramientas. En, en los títulos de las secciones nos encontramos con el icono de mover, y con el icono que nos permite editar de forma rápida el título de esta sección. Si nosotros queremos mover un bloque, podemos hacer clic sobre el icono e indicar dónde lo queremos ubicar, o bien también lo que podemos hacer es arrastrar el bloque y situarlo eh, en el lugar correspondiente. Para cambiar el título simplemente hacemos clic sobre el icono del lápiz y modificamos. Eh, también para cambiar el título podemos acceder a través de la opción de editar y en editar tema nos permite modificar el título, añadir una imagen, un pequeño texto. Otra de las opciones que nos vamos a encontrar dentro del editar del tema es destacar este bloque. Podemos ocultar este tema o sección para los estudiantes y eliminar el tema o sección. En el bloque general o cero del aula virtual que utilizamos normalmente para la presentación solo nos vamos a encontrar en la opción de editar la sección no restos de opciones otra de las opciones que nos vamos a encontrar dentro de, de cada una de, de las secciones es añadir una actividad o un recurso como ven esta esta opción se repite en cada una de las secciones al acceder nos vamos a encontrar las herramientas que nos permiten crear las actividades del aula virtual y los recursos que nos permite presentar o elaborar los contenidos. En la última de las secciones del aula virtual hay una tercera opción que es añadir sección. Si necesitan añadir más secciones en la parte central del aula virtual, indican el número y aparecen en último lugar estas secciones nuevas que acaban de crear. Recuerden que toda aula virtual tiene por defecto 10 secciones enumeradas de forma eh, secuencial. Otra de las cosas que podemos observar en cada una de las secciones es que eh, en cada una de las actividades o recursos que hayan ido creando también aparece el icono de mover y el icono del lápiz para modificar el título. Si quieren configurar este, esta actividad o actualizar la, la configuración de esta actividad deben acceder al editar cada elemento de cada sección tiene su editar acceden y se encuentran en editar ajuste, aquí está la configuración de ese elemento también hay otras opciones como mover a la derecha ocultar, duplicar ese elemento, asignarle roles y eliminarlo de, del aula virtual si nos vamos ahora al bloque lateral derecho nos vamos a encontrar que cada uno de los bloques laterales también tiene el icono de mover y el icono de configuración Podemos acceder a la configuración de este bloque También a asignarles roles y eliminar el bloque Por último, una vez que hemos activado la edición En el bloque lateral izquierdo nos vamos a encontrar la sección de agregar un bloque donde se encuentran ubicados todos los bloques laterales derecho del aula virtual que ustedes pueden ir seleccionando y se van activando en el lateral derecho de, del aula, como les, les estoy indicando. Pues con esto hemos visto eh, las herramientas que nos permiten editar dentro de, del aula virtual cuando tenemos el rol de, de permiso de edición o de docente. Eh, recordarles que una vez que terminen de trabajar desactivan la edición y cierran la sesión. Si necesitan realizar alguna consulta o resolver una incidencia sobre este procedimiento pues deben contactar con el soporte técnico del campus virtual.